Empezamos con los estiramientos en el suelo, cuadripedia, empujamos, espalda, abajo y arriba. Empezamos con los estiramientos en el suelo, cuadripedia, empujamos, espalda, Abajo y arriba, como hemos hecho en otros vídeos, más veces primero disociamos el abdomen de la lumbar, el abdomen de los hombros. Primero bajamos los hombros, bajamos, cerramos escápula, e empuja fuerte arriba. Eso es baja, escápula cierra, escápula atrás, sube y empuja fuerte, grande arriba bajo otro poquito, una vez más, la última sería la quinta, bajo y cierro espalda arriba. Dejamos los hombros neutros al medio y bajamos el abdomen lo máximo que podamos, empujamos ahora de nuevo arriba, bajamos abdomen, subimos lumbar, bajo abdomen, Subo lumbar, bajo abdomen, subo lumbar y ahora desde el punto neutro lo incorporamos todo. Bajamos hombros, bajamos lumbar, subimos hombros, subimos la parte de atrás. Bajo abdomen abajo, subo y subo lumbar. Un poquito más. Eso es. Y última, cambiamos la pierna, ponemos 90 grados delante, 90 grados detrás, rotamos la pelvis y empujamos hacia adelante, podemos llevamos los brazos arriba y estiramos grande, grande, inhala y al exhalar ajusta da justo un poquito más. Y vamos abajo. Cambiamos donde tenemos una, ponemos la otra. Rotamos la pelvis de nuevo y empujamos un poquito adelante. Eso es. Y sacamos brazos arriba. Eso es. Inhala. Exhala un poquito más. Inhala. Exhala un poquito más arriba. Eso es. venimos abajo abrimos caderas tratamos de apoyar, si nos llegan los talones no pasa nada tratamos de apoyar, metemos el codo por dentro de la rodilla y estiramos brazo atrás inhala y al exhalar ajusta un poquito más trata de llegar con la punta de los dedos lo más lejos posible que estire bien la espalda lo más lejos y lo más atrás, Ahí. ajusta la tensión un poquito más, suave, suave, yes. cambiamos el cordón la rodilla y apretamos arriba. Muy bien, recuperamos la postura, nos vamos arriba, dejamos una pierna más adelantada que la otra y hacemos tensión, estiramos piernas, estiramos cuatrices, dejamos desde ahí, eso es. Si podemos, agarramos la punta del pie y tiramos un poquito hacia arriba. estiramos hasta que notemos que estiremos el glúteo también cambiamos al otro pie Eso es. inhala Eso. Y soltamos un poquito vamos arriba Estiramos brazos arriba y buscamos eso, estirar la parte dorsal. Si puedes, metes el pie por detrás y estiramos un poquito más. Miramos hacia arriba el brazo que está en el techo estirando. Soltamos, nos movemos un poquito y recuperamos. Vamos a, al otro lado, estiramos, estiramos arriba, giramos al lado y si podemos, cruzamos bien. Eso es. brazos de nuevo agarramos los brazos y echamos brazos bien bien bien adelante cerramos cápula bien bien bien bien bien bien adelante pensamos ahí fuerte y soltamos de nuevo y ahora buscamos rotar justo la posición contraria hombros atrás manos tirada y flexionamos desde la cadera hacia arriba Eso. Inhala. Exhala. Exhala. Una vez más. Exhala. Yes. Vamos de arriba, liberamos los hombros, la cabeza, el cuello. Vamos adelante y atrás. Cogemos aire grande arriba. Y nos soltamos, una vez más. Uf. ¿Listo? Pues ahora va a funcionar.